cómo sucede hoy un viacrucis en, en la historia o es un recuerdo del pasado muy bueno, muy buen recuerdo, etcétera. Y puesto que tiene mucho de actualidad, la verdad, las imágenes más bien podrían distraer. Entonces, vamos, son 14 estaciones de viacrucis. Necesitaríamos tres horas para esto, sobre todo si el profesor Barahona se inspira. Y, y no consigo aquí, por más que tire del, de la chaqueta, ¿no? Pero, pero no, no, no queremos ser exhaustivos en ese sentido, sino hemos escogido unas estaciones específicas que más puedan eh, ilustrar esa idea, que hoy hay un via crucis, hoy Cristo sigue sufriendo, hoy la iglesia sigue sufriendo y sigue redimiendo con ese sufrimiento. Y sin más, profesor Barahona, te toca. <tose> <tose> um, yo lo primero que quería decir es que um, el Via Crucis, eh, no lo sé cómo os lo habéis planteado vosotros, pero um, tantas veces parece como que es una especie de repetición nostálgica de algo que sucedió hace mucho tiempo, donde nos asociamos sentimentalmente al sufrimiento de Cristo, eh, etcétera, y recorremos las calles de Jerusalén en nuestra imaginación con tanta estación y tal. Um, Vamos a darle la vuelta, eh, vamos a darle la vuelta, porque el Via Crucis, eh, como dice el mundo judío, es un, eh, una paraliturgia, un cicarón, un, algo que ya es un memorial vivido y que se actualiza cada vez que se hace. ¿Y cómo se actualiza? No? La actualización es que, mm, el darle la vuelta es que eh, yo no soy el cireneo de nadie, ni la verónica de nadie, ni acompaño a Jesucristo en el sufrimiento, eh, ni le levanto ni le cojo el, el, el leño para ponérmelo en la espalda, sino que eh, anticipamos el, el spoiler del Via Crucis. Resucitó. Y eso significa que mi vida es un Via Crucis. Yo no soy un homo viator que va buscando en la nada, sino que soy un homo Via Crucis. El, esta vida es un sufrimiento tremendo, un valle de lágrimas. es, es el juego maravilloso en el que Dios ha cometido el riesgo de dejarnos libres nos puede convertir en depredadores, en asesinos, en, en gente que sufre, que mata que eh, somos nosotros los que somos objeto de ser eh, acompañados eh, de que alguien nos coja el leño, de que alguien nos levante de las caídas de que alguien nos enjuague el, el rostro del sudor y la sangre mezcladas, de que alguien nos conduzca ¿no? eh, hacia el final. Y al final, eh, el spoiler que ya está hecho es, no tengas miedo, no tengas miedo. Todo, hasta lo adverso que sucede en tu vida tiene sentido, todo es bueno, todo funciona, porque Dios es bueno y Dios eh, nos ha creado para la eternidad. Pero no ha jugado con nosotros como un teatro de títeres, sino que se ha arriesgado a hacernos igual que él, a su imagen y semejanza, libres para matar, para amar, para crear, para no crear, para hacer el burro, para hacer el bien. Por lo tanto, situémonos. El contexto del Crucis no es un contexto bimilenario. Es hoy. Por eso hemos hablado de actualización. Porque si trasladáis judío-romano, eh, bueno, esa dialéctica... Es la misma que izquierdas y derechas, dos eh, negros y blancos, sur y norte, ricos y pobres, mujeres y hombres. Es una dialéctica de enfrentamiento permanente en donde se nos presenta siempre la tesitura sordia de tener que elegir a quién queremos soltar, a Barrabás o al siervo de llave. Porque en esta obligación que nos hace el mundo de tener que tomar posiciones, ¿de dónde eres? ¿A qué partido perteneces? ¿Eh? ¿A qué votas? ¿Qué piensas de Putin o de Zelensky? Esa tesitura sórdida de tener que elegir o posicionarse es falsa. ¿no? El cristianismo se mueve en otra dimensión. Porque esta especie de actualización del Via Crucis que está ahí en todo, en, en el contexto religioso, en el contexto político, en el contexto social, psicológico, es exactamente el mismo que el problema que tenía el mundo eh, romano judío. La gente sufre por lo mismo. Había ricos y pobres, gente que vivía la religión como si fuera un, eh, un cumplimiento eh, normativo, moralista, sin sentido. Otros con mucha pasión y con, confundiéndolo con lo nacionalista. Otros viviendo su propia moral eh, al margen de la ley o de la norma religiosa. Esos fariseos y, y esos publicanos somos nosotros, ¿no? Es una tensión bestial que tenemos existencial entre lo que nos gustaría hacer y lo que hacemos, la impotencia que sentimos cuando nos encontramos siempre con nuestra debilidad en las manos. O sea, el contexto es el mismo. Por lo tanto, mmm, se supone que si estamos en el mismo contexto, que nosotros somos aquellos que estamos pasando por este viacrucis existencial en el que estamos metidos, en es el que estamos involucrados, necesitamos a alguien que nos coja el leño que nos enjuague el rostro y que funcione su fórmula para interpretarnos la historia de tal forma que podamos mirar al cielo y llenarnos de esperanza, porque es que si no, entonces ¿qué es la vida? Un, ¿Un artificio masoquista y Dios un sádico que no perdona a su propio hijo? Bueno, pues eso es. Vamos a situarnos. Yo empiezo por la primera. La primera es una estación... ...interesantísima, porque se pone um, ante un dilema. ¿eh? Pilato por un lado, Caifás por el otro, la muchedumbre por el otro... ...y hay que resolver un conflicto. ¿A quién soltamos? ¿A Barrabás o al siervo de llave? ¿Barrabás quién es? Barrabás es un tipo que cree en el terrorismo... ...que cree en la violencia, que cree en la oposición al colono romano que cree que las cosas hay que reivindicarlas, que la justicia requiere y legitima la violencia. Y este pilato es un político posmoderno que funciona a golpe de encuestas. El voto es una cuestión derivada de un sondeo. ¿A quién quiero agradar? ¿Al populacho? El populacho quiere sangre, cree en la justicia vindicativa, cree en la violencia nosotros somos el populacho no creéis que estoy haciendo algo despectivo respecto a no sé qué cosa ¿no? yo, el populacho, en mi vida diaria decido siempre, todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto si ejercer la violencia o la paciencia el amor o el perdón y la reivindicación o ser un justiciero y tengo que decidirme todos los días todos los días, con mi mujer con mis hijos, con mis alumnos, con la gente luego ¿Y que, cuál será mi decisión? Hay dos cosas técnicas en esta eh, primera estación que destaca Benedicto XVI. ¿no? El concepto de multitud es un término técnico en el Evangelio. La primera vez que aparece en la historia, eh, muchedumbre, multitud, masa, arrastrada miméticamente para gritar ¡Crucifícale! ¡Suelta Barrabás! Pues yo tengo que decidirme en quién creo yo. ¿En el amor o en la violencia? ¿En quién creo, dicho? ¿En qué creo yo? ¿Que la solución de los problemas de la humanidad es la violencia o es el amor? Decídete. ¿no? Y este político posmoderno que se lava las manos diciendo, uff, sabiendo que es inocente, sabiendo que están juzgando a un pobre hombre, acusado estereotipadamente por una masa furibunda que no sabe lo que hace, opta por darle gusto a la multitud. ...y decide según las encuestas... ...pues vale, no, no, me queda más remedio que crucificarle... ...pues crucificarle... ...esto... ...atención... ...la historia es tan ...monótonamente repetitiva... ...que podría distraernos de una cosa esencial... ¿no? ...y es que... ...a nosotros se nos está poniendo ante esta tesitura... ...cada día... ...en cada momento... ...toda la historia del, de la humanidad... Está concernida por esta elección entre un logos, una razón, que es la razón de la violencia, el logos de Heráclito, el logos de la filosofía, que es dialéctica, es negatividad, es la violencia, lo justifica todo, lo construye todo, la violencia construye la paz, consigue los objetivos, es lo que dice el marxismo y lo que dice todo el mundo y el fascismo. La violencia conseguirá el objetivo, construir una paz, sea étnica, una paz étnica, una paz económica o una paz política. Mentira. El logos heracliteano, el logos de la violencia, el logos de la oposición, el logos de la vindicación, multiplica las diferencias, las injusticias, la locura, la paranoia de la violencia, la guerra. El logos del amor está en otra dimensión. Y para hacer esta actualización os voy a leer una carta, para que veáis, de unos misioneros que llevan 30 años en Ucrania, que escriben lo siguiente. cuya opción es el Logos de Juan, el Logos de Juan, el Cristo, el exceomo ese flagelado que no levanta la voz, que no se defiende, que cuando pregunta a Pilatos por la verdad, no contesta, la tienes delante. Un hombre humillado, vejado, flagelado, sin comer, destruido, encarcelado, que encarna el siervo de Yahvé, Isaías 53, profetizado, el Mesías, el que ha de venir, ¿a qué?, a mostrar al mundo el modelo, el paradigma, el logaritmo de la historia que se repite una y otra vez. Los que optan por esto existen hoy en día. No es algo que es nuestra memoria nostálgica o nuestro acompañamiento sentimentaloide a Cristo. Es como Él nos acompaña a nosotros porque ha resucitado... Y hacemos el spoiler de la 14 estación, aunque no, no, el, el, se descorre la piedra, pero no se habla de la resurrección en el Via Crucis, porque se espera, es Viernes Santo, se espera al Sábado Santo, al Domingo de Resurrección, al octavo día, a la Resurrección de Cristo. Pero bueno, nosotros sabemos cuál es el final de la historia, ¿no? Y por eso nos podemos permitir el lujo de pensar que este Via Crucis que nos compete a nosotros puede tener también en nuestra vida este final. Yo acabo de recibir un WhatsApp de un hermano en la fe, no hermano de sangre, hermano en la fe, que ha pasado toda la cuaresma en la UCI por un EPOC final, eh, terminal, y ya hoy le han mandado a casa diciéndole no podemos hacer nada, la mandamos a casa con los cuidados paliativos, en unos días morirás. Y dice, doy gracias a Dios por haberme permitido conoceros, por haberle conocido a él, por llegar a este momento y estar lleno de gozo porque lo que he anhelado toda mi vida y que he tenido anticipado en la Eucaristía por fin se va a cumplir. Pues fijad lo que dicen estos misioneros ucranianos. Estamos siendo espectadores de la potencia del Señor en medio de los hermanos. No dejamos de asombrarnos de ver cómo el Señor toca el corazón de determinados hermanos y los hace actuar con una fe heroica. Los que se han quedado en las ciudades de gran riesgo no quieren marcharse. Algunos han marchado, pero en la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Pero otros se han quedado. Y están con un espíritu maravilloso. Dicen que están tocando el cielo, que la presencia de Dios es tan fuerte que a pesar del miedo por las bombas y las explosiones, cuando abren una palabra para rezar, el Señor les impele a seguir aquí. Nosotros les decimos que no permitan que el odio entre en sus corazones. Y muchos nos dicen que están rezando por sus enemigos. Nos cuentan cómo las celebraciones litúrgicas les ayudan tanto. Van con miedo, escuchan la palabra, escuchan los ecos, la humilía, salen resucitados. Hay ecos de jóvenes maravillosos. Nos dicen que nadie, nadie les quitará nunca lo que están viviendo. Y que durante estos años el Señor les ha preparado para este momento y que están dispuestos a servir y a morir por Cristo. Los presbíteros y seminaristas... Cuando oyeron que comenzó la guerra, dejaron el curso y partieron inmediatamente a sus ciudades en sus parroquias. Ahora continúan contentos, siendo verdaderos pastores, reuniendo al resto de Israel que se ha quedado disperso. Llaman uno por uno a todos los hermanos para saber quién se ha quedado, sosteniéndoles e invitándoles a venir a las celebraciones. Incluso van a buscar a los más débiles para vivir las celebraciones en la parroquia. De manera que, por ejemplo, en una parroquia de Kiev han llegado, están ahora, viviendo juntos más de 20 hermanos que han creado una comunidad ad hoc. Celebran palabras, eucaristías, escrutan, arriesgando su vida salen, vuelven y vuelven a, a la parroquia. Una familia ucraniana que permaneció en Kiev. Cuando estaban en el refugio, como todas las noches, se le acercaban los vecinos que estaban organizándose para recoger las armas y le dijeron al padre de la familia, ¿y tú qué arma tienes?, él sacó de bolsillo, del bolsillo una cruz y le dijo, esta es mi arma. Los hermanos dicen claramente que no se han quedado ni por nacionalismo, sino que han visto del Señor permanecer. Nosotros le hemos dicho que cada uno hiciera lo que Dios les inspirase, marcharse o no. Ya termino, ¿eh? Lo único que hemos insistido es que no se separen las familias. El problema es que los hombres desde los 18 años hasta los 60 no pueden salir del país porque son llamados a filas. Solo los que tienen tres hijos o más pueden salir. Hoy, levantándome para vigilar, en mi turno de vigilancia, de nuevo ya no podía más, porque ayer por la noche las bombas cayeron cerca y los aviones volaron más tiempo de lo normal. Y esto es lo más duro, la incertidumbre. Pero nos hemos puesto a rezar el oficio y los laudes. Hemos abierto un evangelio al azar y decía, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Mirad mis manos y mis pies. Quedaos en la ciudad hasta que no venga el Mesías, el prometido de mi padre. Doy gracias al Señor que me está dando esta precariedad completa que antes no tenía. Si Él no me responde, me muero. Pero me responde todos los días y muy fuerte. Y estando tumbado por la tierra con los aviones por encima, le tengo que preguntar lo que tú nos decías siempre. ¿Pero tú estás...? Pero tú me amas y me respondes, sí, esto es maravilloso. Y más y más y más. Esta primera estación, por tanto, veis cómo está actualizada. Hablan de amor al enemigo, no toman partido, son ucranianos, pero hay hermanos que viven con ellos que son rusos y están compartiendo la misma eucaristía. El cristianismo se vive en otra dimensión. No caemos en la trampa de los tratos sórdidos de la política perversa, ni de las tentaciones psicologistas o sociologistas de discernir entre el bien y el mal. Todos somos inocentes, porque somos todos engañados. Por eso dirán la crucifixión, perdónales, no saben lo que hacen y le están matando. Estos son más que palabras. Podríamos quedarnos en que solo son palabras o literatura ...pospascual que los evangelistas han contado... ...y que han dejado escritos después de recoger tradiciones orales... ...y ponernos a discutir acerca de su veracidad o no. No. Es muy profundo porque la coherencia es existencial. El amor al enemigo. Porque es la única solución. ¿La otra solución cuál es? El odio al enemigo y morir odiando o morir motando. Esta es la tesitura de este via crucis particular. Esta es la primera. Gracias, Ángel. Y gracias por este testimonio de... de misioneros del camino neocatecumenal en Ucrania yo añado solo una cosa pequeña y es cuando cuando nos toca estar en la vida en la nuestra, en la vida de todos los días en el lugar del juzgado y condenado puede no ser una condena así flagrante tremenda pero todos sabemos como en las relaciones humanas sobre todo las que nos interesan mucho marido, mujer, padres, hijos, buen amigo a buen amigo, etcétera, hay unas incomprensiones que no rompen totalmente la relación, pero que duelen muchísimo. A mí me puede hacer más daño la incomprensión de alguien a quien quiero mucho que la incomprensión de un titular en un periódico que diga no sé qué, porque ese que quiero mucho es el que se puede poner en el lugar, igual que yo me puedo lugar, poner en el lugar de Pilato o del El <coughs> también ese otro o esa otra puede ponerse en el lugar y juzgarme, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante que en lugar de tragar y en lugar de aguantar y en lugar de acumular sin, sin resolver esos momentos de incomprensión que nos toca vivir, quizá que nos ha tocado vivir alguna incomprensión muy potente, muy dañina hace mucho tiempo y ahí está la arvada o una incomprensión de esa gota a gota que en las relaciones nos toca vivir, hay que resolverla, porque si no se acumula y sale en algún momento y, y va, va cambiando la mirada sobre la relación, sobre la otra persona. Por eso, como decía Ángel al principio, realmente no es nosotros que acompañamos a Cristo en su via Crucis que sí, es un poquito eso, sino más bien es Cristo que como su camino de la cruz sigue vivo, porque resucita y acompaña, es Cristo el que puede venir a mí, a mi corazón, y esas incomprensiones que yo tenga que sufrir, que, que no quiero salir huyendo de ellas, que no quiero responder con, con, con la misma moneda, que ni siquiera quiero ponerme a decir, bueno, ¿tiene razón ella o tengo razón yo? Y, entonces, y si tengo razón yo, pues no tiene razón ella y, y o él, ¿no? no, ese es el, el responder no, no con un fusil de lengua equivalente al que me están diciendo, sino con la cruz de Cristo como, como este misionero que decía Ángel. ¿no? Por tanto, dejarnos alcanzar por Cristo para que si alguno está o estamos sufriendo alguna incomprensión cotidiana, permanente o... Potente en el pasado, que nos alcance Cristo y nos, y nos libere, porque realmente vive y puede curar, puede sanar la memoria. Y por supuesto, si estamos en el lugar de Pilato <coughs> o en el lugar del Sanedrín para condenar, pues simplemente no, lo ha dicho Ángel. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué sabes de lo profundo del corazón de esa persona que actúa de esa manera? Entonces, Pidamos a Dios nuestro Señor en, este, en, este, en esta cuaresma, en esta, en esta Semana Santa que ya está ahí en la puerta, saber no juzgar con una mirada de caridad realista. Una mirada de caridad no es todo, está muy bien y, y no pasa nada. ¿no? Una mirada de caridad que sabe que Dios está presente en todo. No juzgar porque no soy Dios, pero al mismo tiempo perdón Saber no juzgar y también saber ser juzgado y con la misma humildad decir, pues Señor, acompáñame para dar devuélveme la paz si es que la he perdido o ayúdame a no perderla y que la caridad triunfe. Vencer el mal con el bien. La segunda es... La segunda es muy interesante, está en el patio de Pilatos, están los soldados jugando al Basileos, que es un juego como el tres en raya, del, al rey y tal, entonces como él ha dicho que el rey es, le van a poner el titulus crucis diciendo que es el rey de los judíos, le ponen un manto de púrpura, le ponen una corona de espinas, una caña, simulan que es un rey y le abofetean, Adivina. Etc. Esta humillación es interesantísima ¿no? porque nunca jamás a un crucificado romano le coronan de espinas. Nunca tampoco le suelen taladrar con, con un pilum, con una lanza el corazón y partírselo por la mitad. Basta crucificarlo, dejarlo colgado, que se asfixie para que la tortura sea intensa, duradera, etcétera, Y mueren todos por asfixia. Y si no mueren... Le golpeaban con una maza en la rodilla y periclitaba y se asfixiaba porque ya no podía sostenerse y hacer fuerza para respirar colgado de la cruz dos días. A este le clavan una lanza en el corazón, le ponen una corona de espinas y le atan de pies y manos. Pues os pongo enseguida en situación. ¿Qué ha recibido Jesucristo 30 años de su vida? Su padre, buen judío José, le ha enseñado a rezar el Shema. Y el Semá de Deuteronomio 6.4 dice, amarás al Señor tu Dios, el único Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es la antítesis de toda racionalidad y de toda lógica humana. Aquí estamos también todos implicados. El sufrimiento de nuestro propio vía crucis no tiene lógica. No lo interpretéis. Pasamos por la enfermedad, por la muerte de los seres queridos, por la nuestra propia con más inconsciencia tal vez. Sufrimos decepciones, soledad, fracasos, frustraciones. El dolor y el sufrimiento nadie nos lo puede sustituir. Nadie te puede sustituir. Y el consuelo te puede suponer un consuelo que te lleve en el leño de la cruz. Muy interesante esto. Pero tampoco te puede sustituir. Shema, Israel, que es esa oración que rezan los judíos todos los días, es esto que le permita a Jesucristo al terminar el periplo de la crucifixión, gritar. Y cuidado que si el centurión dice, pero ¿qué dice este hombre? No es porque ese grito sea el grito de un crucificado desesperado. Este es el, verdaderamente el Hijo de Dios, es porque ese grito es un grito de exultación, un gebel, un grito de júbilo. ¿Eres tú el que has llegado ya, Elíata? ¿Eres tú, Señor, el que ha llegado ya? Y en ese momento dice, todo se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Lo que había sido profetizado, como él, reasumiendo el pueblo de Israel en su cuerpo, cuerpo-templo, cuerpo-historia de Israel, amándole con toda su mente coronada de espinas, con su corazón partido y con sus manos atadas a la cruz. ¿Todo se ha cumplido? Sí. La profecía que Dios tenía para el Mesías, por la que todos hemos de pasar y todos hemos de experimentar, o no, porque somos libres hasta el último minuto, o un grito de exultación o un grito de desesperación. El mundo está amargado y el mundo está desesperado porque no cree que haya esperanza detrás de la muerte. Lo que nos ofrece este Shema es tú reza todos los días y tendrás la presencia viva de Dios. Manda a Dios a la... y tendrás la ausencia de Dios. Estarás solo y tu ausencia, la ausencia de Dios... Será la amargura de tu destrucción, de tu desesperación, de tu dolor sin sentido. Porque el Cruz lo que nos sitúa es ante, ¿y tiene sentido el sufrimiento o no tiene sentido? Esta segunda estación en donde Jesús carga con la cruz, lo que nos invita es a desacostumbrarnos de la cruz. Siempre que alguien está sufriendo por algo, le decimos con una frase hecha, pues, ¿qué cruz te ha caído? Voy a pedir a Dios por tu cruz, etc. Y es verdad, es una frase verdadera, es un buen deseo. Pero a base de usarlo tanto, eso, le quitamos por una parte este, este dramatismo que nos, ha, que nos ha ejemplificado muy bien, Ángel, pero sobre todo la conexión con Cristo. Es que la cruz sin Cristo es un instrumento de tortura simplemente, ¿no? Entonces si pudiéramos nosotros en esta segunda estación, sí, tenemos una cruz, la tenemos y la vamos a seguir teniendo. La hemos tenido hasta ahora, la tenemos, cada uno verá el tamaño, el, la intensidad de la cruz, pero no sé si me equivoco, pero pienso que todos podemos decir que hemos sufrido más de lo que hubiéramos querido sufrir en la vida y por supuesto queremos que nuestros hijos no sufran, pero van a sufrir por, por esta ley, de, de, de lo que la, la libertad del hombre ha metido en la historia, que no, Dios no hizo un mundo en el que existiera el sufrimiento, pero se arriesgó a que el hombre se lo estropeara un poco, o un bastante, y lo que ha hecho Dios con ese sufrimiento es asumirlo, es meterse en él, sufrimiento hasta la muerte. ¿no? Entonces la, un buen fruto de esta segunda estación es si tienes una cruz, si has tenido una cruz que todavía no tienes, que todavía no llevas con paz, o si a tu lado hay alguien que su cruz no la lleva con paz, es que falta Cristo. Es que falta más Cristo en esa, en esa cruz. Es que o no amas con toda tu mente y todavía estás soñando que termine eso y si no termina no puedes ser feliz, con todo tu corazón en el sentido de, de asumir la realidad en su totalidad y no estar ansiando otra cosa. Y con todas tus fuerzas, o sea, dedicar la vida y las fuerzas que tengas al bien, no a resistir lo irresistible. Por tanto, una gracia que podemos pedir en esta segunda estación es desacostumbrarnos de la cruz. Para que deje de ser pura madera, pura facticidad de lo que nos toca vivir y vuelva a tener un Cristo vivo que va hasta el final y que resucita y bendito spoiler. Ahora viene la primera caída, luego el encuentro con su madre, luego el cireneo. Vamos a ir rápido, entonces voy a resumir un poquito. En la primera caída nos presenta un texto de Isaías que habla del siervo de Yahvé. Esto es muy importante, ¿no? Porque... Metidos en este sufrimiento en el que estamos todos, seamos o no más o menos conscientes o tengamos más capacidad de alienación, yo creo que una de las grandes mm, eh, muestras de la misericordia de Dios es que nuestra capacidad de alienación es infinita. De hecho, yo estoy pensando en el Madrid-Chelsea eh, como forma de alienarme. Durante dos horas no pienso. Eh, y, y eso para un filósofo es un descanso que nos podéis imaginar. <risa> y os estoy muy agradecido de que hayáis venido jugando que nos alarguemos y que no veáis el primer gol de Benzema que no iba a venir nadie eso pensamos, que majos sois pero en este sufrimiento inevitable en el cual estamos concernidos porque es que nuestra vida es en, en tránsito vamos a envejecer, vamos a ponernos enfermos ¿no? Y si no, que no lo diga Fernando, que es el médico de ahí de referencia. ¿no? Nos vamos a poner enfermos sí o sí. ¿no? Y vamos a tener que luchar contra el sentido o el sinsentido. Eh, yo recordaba una de las, de las lecturas de las Eucaristías de la semana pasada, que era el, el, el paralítico de la piscina de Betesda. 38 años. 38 años maldiciendo a Dios. Como el mundo entero. Porque el ateísmo no es más que maldecir a Dios porque mi vida no me gusta porque mi historia no me gusta, porque mi cuerpo no me gusta, porque mi familia no me gusta, porque mi trabajo no me gusta, porque mi enfermedad no me gusta. 38 años maldiciendo a Dios. Y en un minuto la vida de este hombre adquiere un sentido absoluto que le permite mirar retrospectivamente y decir todo estaba bien hecho, porque era necesario que durante 38 años nadie me echara a la piscina, nadie me acompañase, nadie me ayudase para haberme encontrado con el Mesías y hoy, a partir de hoy el paraíso está en la puerta, me ha abierto el cielo esto es lo que hay cuando uno se encuentra con Jesucristo el cireneo que se encuentra con Jesucristo su madre que le ve sufrir y trata de consolarle y resulta que es ella la consolada madre, yo hago todas las cosas nuevas no tengas miedo el Apocalipsis 21 lo recuerda y la pasión de Mel Gibson lo hace sentir profundamente, ¿no? que su mirada, la mirada de Jesús es tierna. Madre, no te desesperes, yo hago todas las cosas nuevas, no creas que esto es el final. Dios es un sádico masoquista que quiere la muerte de Isaac, de, de los profetas, de todos los que nos han precedido, también la mía para nada, no, espera. Esperar es un verbo que solamente en el cristianismo tiene sentido, lo demás que tiene el mundo son expectativas. Esperar es una cosa trascendental. ¿Y cómo se espera? ¿Cómo se espera? Poniéndose al lado de Cristo. Por eso el vía crucis es importantísimo. A esperar a que Él venga y te tome el leño. Y aquí empalmo con la del Cireneo, que es la quinta estación, y le dejo al padre la del encuentro con su madre y lo que él quiera decir después. El encuentro con Cireneo, sabéis que no llevaba la cruz, él llevaba un, el palo transversal. La cruz estaba puesta en el calvario y ella llevaba el palo transversal. La patrística y el querima primitivo de los primeros siglos, cuando hablan de la cruz nunca utilizan la palabra estauros en griego, que significa cruz, dos palos cruzados, sino que utilizan la palabra xilón, significa leño. La tradición que tiene el leño en toda la escritura en el Antiguo Testamento es bestial. Y está presente en Eliseo, en el leño donde hay una serpiente que Moisés pone para que salven a los que se han envenenado. El leño amargo de Oleandro, que es un, un, un árbol amargo que echa en las aguas de Mará, que están envenenadas y amargas, y las dulcifica. De nuevo viene otra vez a traernos la maravillosa esperanza que es el Via Crucis para un cristiano. Porque lo que está diciendo es que Dios cura al pueblo... A partir de sus propias heridas. Lo amargo se ocura con lo amargo. No se cura dulcificándolo, edulcorándolo. Las heridas se cauterizan con sal que hacen daño. Se cauterizan haciendo daño. La herida es la bendición de Dios para crecer, para madurar, para estar agradecidos, para pensar en otra cosa que es... Que somos para el cielo, que somos para la vida eterna, que hemos sido creados para siempre. No para permanecer aquí, en, envejecer como los transhumanistas, haciendo una reversión de la oxidación celular y poniendo los prótesis eh, y multiplicándonos en el mundo de la nube informática. No, moriremos. Pero la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, se cura afrontándolo con la cruz, el leño. Lo que pasa es que ese leño lo lleva Jesucristo. Este es el cireneo nuestro. Adelante, Padre. Si pudiéramos, si hubiéramos podido preguntar a Cristo, oye, ya sabes lo que te va a pasar, lo has predicho, y aunque no sea una predicción de cada milímetro de lo que sucedió entre Pilato y, y, y el último suspiro, aunque no sea una predicción al milímetro, pero sabes lo que te va a pasar. Si lo hubiéramos dicho, oye, quieres encontrarte con tu madre, pues cualquier buen hijo diría, por favor, no, ahorrenle eso a mi madre. ¿No? Y sin embargo ahí está su madre, que por una parte era una cirinea para él, destrozada. En fin, la, la profecía de Simeón de una espada que iba a atravesar su corazón, pues ahora la espada hasta la empuñadura lo tiene en su corazón de madre y en su fe de cristiana, porque ver morir al Mesías requería fe y muchísima fe para seguir esperando que después de la muerte de su hijo haya una resurrección. O sea, la manera de agarrarse a la palabra de su hijo que dijo que iba a resucitar era no era un consuelito, era era muy potente. no Entonces Cristo hubiera dicho, no, por favor no llevaros a mi madre o no la dejéis venir aquí y sin embargo ahí está su madre. ¿Qué pensaría al encontrar ahí a su madre? Tanto ahí como al pie de la cruz, obviamente, que ese sí es un punto que está escrito en el Evangelio de San Juan. Pues le daría gracias a su padre, le daría gracias a su padre que, que le dio esa madre siempre, que no la esperaba ahí. Que, que dentro de los túneles oscuros en los que nos toca vivir, como bien decía Ángel, hay si uno tiene el corazón limpio y si uno te o por lo menos trata de buscar la mano de Dios, hay pequeñas señales que no quitan la cruz, que no reducen el sufrimiento, pero que hacen ver que no estamos solos en, esa, en, ese, en ese camino. ¿no? Entonces no digo que la presencia de María haya sido para Cristo una pequeña luz, pero pensemos eso, ¿qué habrá sido para Cristo la presencia de su madre ahí? Que no cambió nada, porque siguió hasta el final, hasta la muerte. Entonces, por una parte, esto nos ayuda y el Cristo que nos alcanza hoy en nuestras penas para poder vivir la cruz con Cristo, como ha dicho Ángel ahora, ese Cristo viene con su madre, no viene solo. Ese Cristo viene con todo su viacrucis, y ese Cristo nos, nos dice, mira, estoy yo, pero también está mi madre, porque estaba al pie de la cruz. Y a veces, con esa con ese violencia, que volve, violencia elegante, educadita, que no nos atrevemos a ponerle palabras, pero que la tenemos dentro respecto a Dios, o violencia, violencia a violencia, a insultos, ¿no? Como quiera que nos relacionamos con Él Que sigue siendo fe ¿eh? Pelearse con Dios Es fe Es mejor pelearse con Él que, Pues ahí te quedas Y yo me arreglo como pueda ¿no? Entonces cuando nos toque y, y sea difícil hablar con Cristo Y sea difícil vernos en la cruz de Cristo Pues ahí al lado allá Hay una madre Crucificada en su espada Para ayudarnos a lo mismo que Cristo para llegar hasta el final, para no endurecernos, no amargarnos, no, no, no vaciarnos con el sufrimiento, sino redimir el mundo con Cristo cerca de nuestro sufrimiento. Y aunque un. Bueno, redim... ya, no digo más. Y todos hemos experimentado. Y todos hemos experimentado también en. La Verónica, ¿sabéis? En que coge un paño y le seca el rostro, le empapa el sudor y la sangre. Yo quiero recordaros solo para ver esta actualización del Via Crucis lo que pasó en el Colegio de Monte Alto, con esta madre de Opus Dei, que se puso a consolar a la madre que había matado a su hija por la fe. Y esto es, no estoy haciendo una especie de recurso sentimental para conmoveros, es muy profundo esto, ¿eh? que le dice a su hija, mariquilla, Has cumplido tu misión, seis años de nuestra vida nos has regalado con tu alegría, pero ya has cumplido tu misión, en el cielo nos volveremos a ver. Y la deja cogida en sus brazos y se va a consolar a otra madre y a decirle, no te tortures, no te culpes, ha sido un accidente, te perdono. Es espectacular el tema de que nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con nuestra Verónica, que es Cristo en el fondo, porque es la Iglesia la que viene en nuestra ayuda a consolarnos. Y el consuelo no es baladí, no es una cuestión de mediocridad sentimental o emotivista. El consuelo lo necesitamos, es absolutamente necesario. Lloramos, sufrimos y necesitamos que alguien venga y nos, ¿sabéis? nos consuele, ¿no? Porque el sufrimiento está ahí y no lo podemos evitar. Entonces, esta ha sido la Verónica, ¿no? Pues, hay un, un en, el, en Isaías que citaba Ángel antes, es del varón de Dolores, que es Isaías 53, dice un hombre ante el cual hay que retirar la mirada, ¿no? Entonces, ese Cristo que se acerca, no se acerca el, el Cristo guapo, elegante, ojos azules, no sé qué, es un Cristo escupido, coronado de espinas, sucio por el polvo de las calles, ¿no? Y, y a veces, no lo reconocemos porque quisiéramos otro rostro de Cristo. Igual que quisiéramos un Cristo sin cruz, porque lo queremos mucho y no queremos que sufra, quisiéramos otro rostro de Cristo. y Sin embargo, si uno sabe mirar y acoger y limpiar con la propia vida el rostro sucio de Cristo, el rostro sucio de la historia que Él ha asumido y lo ha hecho suyo, entonces, ese sí es el Cristo real. Entonces, por favor, no nos asustemos del rostro sucio de Cristo, porque es así, y ese es el rostro que salva. Como no nos escandalicemos por las heridas y por la debilidad de ese que nos ha tocado. no Porque además, a fin de cuentas, el trapo con el que limpiamos el rostro de Cristo, o sea, nuestra vida, pues tampoco está muy limpio. Y esa profunda unidad esa profunda comunión entre la debilidad de Cristo, el cansancio, el sufrimiento y el nuestro, eso es lo que redime y eso es lo que nos da la paz en el sufrimiento sin quitarnos el sufrimiento. Eso es lo que le da a nuestra cruz el valor de estar redimiendo el mundo con Cristo hoy, a pesar de los escupitajos, sudores, polvos y, y todo lo que tengamos en el corazón, ¿no? Y eso en el fondo es la belleza del rostro de Cristo. La octava estación es muy interesante también, porque es muy actual. Habla de unas mujeres que se encuentran en Jerusalén llorando por el hombre que está muriéndose y siendo crucificado. Y le dice, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque habrá algún día en que llegaréis y diréis, dichosa las estériles y los vientres que no han dado a luz. ...y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes... ...desplomaos sobre nosotros... ...y a las colinas, sepultadnos... ...porque si así tratan al leño verde... ...con el seco que se harán, dice el Evangelio de San Lucas. Y esto es lo que pasa, el hombre vive bajo el terror, la desesperanza... ...el miedo al futuro... ...sin Dios no se puede vivir de otra manera... ...porque sin la presencia de Dios no se puede tener esperanza... Y esto es lo que está pasando, que por el miedo al futuro no tenemos hijos, las mujeres son estériles o se esterilizan, los vientres no dan a luz, los pechos no crían a nadie y tenemos infinidad de millones de perros sustitutorios y pedimos que nos aplasten los montes. Y la gente quiere morir. Estoy diciendo una burrada, lo que pasa es que no sabe tematizarlo. Pero estoy diciendo una verdad absoluta, es la sociedad que más suicidios conoce, más depresiones conoce, donde en el fondo la guerra se ve casi como una motivación, el último sentido heroico a la vida, darla por algo, por la nación, una bandera, un territorio, por cualquier cosa, significa que la vida no tiene sentido. Pero para el que cree en Jesucristo, hay motivos para tener hijos. Hay motivos para darles la vida, hay motivos para tener un rostro siempre amable, acogiendo al enemigo. Hay motivos para llorar con el que llora, reír con el que, con el que ríe y no pedir que las colinas no sepulten, sino estar lleno de vida y de alegría. ¿no? Eso es lo que escandaliza al mundo, porque ahí está el punto. El mundo está escandalizado del sufrimiento porque no ha entendido qué es la cruz. La cruz es la llave que abre la vida eterna. La cruz es la llave que da sentido. La cruz es la que hace que la vida sea el reino de Dios en la tierra. La cruz es la que hace que podamos comulgar con la, con la eh, muerte, sabiendo que está resucitada y vencida. Y por eso el escándalo es la sensación que tiene el mundo de que esto no tiene sentido. Nosotros no creemos esto. El sufrimiento nos hace hombres madurar, salir de nosotros mismos... Consolar al débil. Es una maravillosa estación, la octava. Te cambio el paso, profesor Barahona, y me salto a la décima. Ah, sí, sí, sí. <coughs> si habéis visto alguna vez, seguramente el, el, la Sábana Santa. Veis como clarísimamente, aunque no sabemos si fue Cristo o no el, el de ahí, pero sí sabemos que fue una crucifixión romana en Judea y en la época de Cristo, por las monedas con que, con que sepultaron a ese hombre y que los hologramas sobre la sábana santa, inscripciones eh, acuñadas por Pilato. Entonces, se sabe perfectamente, científicamente, que el hombre de la sábana santa, aunque no fuera Cristo, fue crucificado en la época de Pilato y en Judea. Bueno, Pilato y Judea. Entonces, hay un dato importantísimo. Los crucificaban desnudos. El Evangelio solamente dice, les quitaron las vestiduras. Y esa desnudez, esa desnudez total de un cuerpo deformado a golpes, de un cuerpo, en fin, ¿qué, qué significado puede tener hoy? ¿No? Es como si Dios quisiera decirnos, mira un cuerpo desnudo y limpia tu mirada y limpiemos nuestra mirada sobre la desnudez que tanto se exhibe hoy, sobre la desnudez de la pornografía, sobre la desnudez o casi desnudez para vendernos coches, perfumes, lo que sea, ¿no? Pero ciertamente el cuerpo desnudo, que es obra de Dios, y y, y desnudez que es para mostrarnos una intimidad en la que se da el amor. Ciertamente la desnudez hoy es, un, es una mercancía con la que se trafica buenamente o malamente. Bueno, buenamente no. Si es mercancía nunca será buenamente. Entonces lo primero es mirar un cuerpo desnudo para volver a saber mirar el cuerpo desnudo. Y aunque se me ofrezca como mercancía en un anuncio, en una película, en un en donde sea, poder tener una mirada de Cristo puede tener una mirada de caridad, porque en esa desnudez habita el hijo o la hija de alguien. Hay una novela muy hermosa de Michael O'Brien, un pintor y un teólogo realmente, que se llama The Tale of Two Sons, el cuento de dos hijos, que es una especie de Parábola del hijo pródigo, es un libro de mil páginas, ¿eh? impresionante, buenísimo, de un señor viudo que vive con su hijo en Canadá y el otro hijo vive en Londres trabajando en una compañía financiera y resulta que todas las navidades viene el de Londres, pero una navidad no viene y no saben qué ha pasado. Y empieza un viaje de este hombre, de este padre, por todo el mundo buscando a su hijo y esa es toda la novela, Pre preciosa. Bueno, entonces... Tiene una pista de que, est de que este está o ha estado en Moscú y va a Moscú. Es un es un campesino canadiense, es un sí, un, un leñador, por tanto no es muy culto ni nada, ¿no? Entonces aloja en un hotel y él no él no sabe que, el, que en ese hotel o en los en algunos hoteles de Moscú las prostitutas van van y tocan a tu puerta y no y vuelven a tocar y no, y vuelven a tocar entonces no sabe qué hacer este hombre que está más preocupado por su hijo que por todo eso entonces hasta que toca la misma por segunda o tercera vez y le pregunta ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama tu madre? en lugar de no quiero, vete de aquí no sé qué ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama tu madre? y no responde y le sale una lágrima y se va me parece una escena literaria preciosa ¿no detrás de cualquier desnudez hay una persona que tiene sentimientos que es hija de alguien que es hijo de alguien entonces lo primero es eso ¿no un, un mirar el rostro el, el cuerpo desnudo de Cristo y limpiar nuestra mirada ahí estoy dando por supuesto que necesitamos limpiarla, ¿eh? que me perdone si está la Virgen María oyéndome y alguien no lo necesita, pero creo que es muy necesario, y nuestros hijos también, ¿eh? pero ahora a cada uno le toca lo que nos toque, eso es lo primero, entonces un mensaje muy potente, esa mirada sucia está siendo redimida, por ese cuerpo desnudo, y esas miradas sobre ese cuerpo desnudo, para bájate de ahí y creeremos en ti, etc. Esas miradas rencorosas o esas miradas burlonas o esas miradas, yo qué sé, no limpias, están siendo reparadas por Cristo en su silencio de la cruz. Y también hay un mensaje muy hermoso y es el sí, lo ha dicho Ángel hace un momento, y es que no sé por qué razón, pero a nadie nos gusta nuestro cuerpo. Porque ya tiene arrugas, porque está gordo, porque está calvo, porque está no sé qué. Es que Miss Universo, cuando le sale una arruguita de un milímetro, está, in está infeliz. Y tampoco a ella le gusta su arruguita, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos felices con el cuerpo que tenemos? ¿Por qué estamos deseando tener otro cuerpo? Y ahora sí me refiero al cuerpo, cuerpo de carne, ¿eh? no es una metáfora de nada, ¿no? Y es otro signo de esta sociedad que, que, que le falta el realismo de decir, con lo que tengo soy feliz. Lo cual no significa obviamente no cuidar el cuerpo para estar sano, para que trabaje, para que funcione bien, para, para no hacer sufrir a otros con mis achaques y lo que sea. no Pero el, el cuerpo deforme de Cristo, con tanta tortura, con tanto latigazo, con la flagelación, con la corona de espinas, con los clavos, etcétera puede ayudarnos a saber con lo que tengo, no necesito un cuerpo mejor que este para cumplir mi misión en la vida, para cumplir con lo que él espera de mí y para tener algo que ofrecer en lugar de algo que no acepto y que continuamente trato de que sea otra cosa inútilmente. Así es que hay un, hay un mensaje hermosísimo para este mundo hipersexualizado y para este mundo del, del culto al cuerpo, en el cuerpo desnudo de Cristo. Ahí está siendo redimido todo y es una escuela muy hermosa y, y nada bonita para nosotros. Y de hecho, añado, eh, como el mundo patético ha pensado que la desnudez era la fuente del placer y del bienestar y de la felicidad, ha abusado de ello... ...ya lo dice Sabina... ...se nos agotó el amor de tanto usarlo... ...refiriéndose al sexo... ...y Bihun Chulhan acaba... ...un libro espectacular... ...que se llama La agonía del Eros... ...lo que dice es que esta sociedad... ...está agónica... En, ...en todos los sentidos... ...y también el Eros es agónico... ...lo vives en forma de espasmo... ...en forma de realización... ...buscándolo desaforadamente... ...y lo que quedas es absorbido... ...por una especie de narcisismo masturbatorio... ...que no realizativo... ...porque no está dirigido al amor sino a la descarga de la tensión sexual. Está agonizando el eros. ¿Cómo lo rescataremos? Porque el eros es necesario. No nos, no, nosotros no negamos el eros, los cristianos. Lo que hacemos es educarlo, que es distinto, como dice Benito XVI. Paso a la undécima estación rápidamente. No nos da tiempo, porque eran 40 minutos para cada uno, ¿no? No, eran para cada uno, somos dos padres, ¿eh? un poquito más. Es que es de humanidades, no sabe de números. <ríe> bueno, que tenga que irse que se vaya. <ríe> en la última estación dice, tú que destruías este templo y lo reconstruías en tres días, se burlaban de él. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. San Juan dedica todo su evangelio a la transformación ...del concepto de templo en el judaísmo como piedras que sostienen piedras al cuerpo de Cristo. Aquí hay una m, increíble y misteriosa eségesis que no me da tiempo a desarrollarlo y en dos telegramas no lo puedo decir. ¿no? Pero m, solo una cosa, cuando le parten el corazón a Jesucristo, eh, entre las miles de cosas que os podría decir, os digo esta. Le parten el corazón a Cristo y como la tenía la pleura hinchada de la flagelación le sale el líquido pleural con la sangre mezclada, sangre y agua. Cuando en el templo se hacían los sacrificios y esta hora en la que le crucifican definitivamente es la hora en que se sacrificaban los corderos del Yom Kippur y los corderos pascuales para la celebración pascual eh, y no se le rompía ningún hueso al cordero, tenía que estar intachable, a él no se lo rompen, aunque era la costumbre romana, y dicen, como está muerto, bah, le doy con el pil un toque y tal, y le parten el corazón. En el templo, en el Santa Santorum, en el, en la, en el altar, en la caporé del sumo sacerdote, a, uno lo, a un cabrito lo expulsaba fuera de las murallas, al otro lo sacrificaba, lo descuartizaba, cogía la sangre, aspergía y era el día del gran perdón. Después había que lavar todo aquello, porque corderos y bueyes y de todo, una cosa espectacular. Y subían agua de la piscina de Siloé, la mezclaban para, con, el, con la sangre y había un lateral del costado del templo que daba al torrente Cedrón que se llamaba Pleura. Y la gente recogía en cubos el agua mezclada con la sangre para regar sus campos, comprándole a los sacerdotes los cubos de agua, porque era para ellos fertilizante mágico sagrado. ¿Por qué el costado de Cristo mana sangre y agua? El sacerdote le echa agua al cáliz. ¿Por qué? Esto es la expresión. San Juan dice, cambiad los templos que tenéis en la cabeza, paganos, los panteones dedicados a los muertos y a los ídolos y a los dioses, porque Cristo es su cuerpo y su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, es tu cuerpo cuando eres iglesia. Llamado a lo mismo, a dejarte taladrar el corazón, coronarte de espinas la mente y clavarte en la cruz. ¿Para qué? Para que otro fertilice su vida para que su vida tenga sentido y esa es la cadena del amor de los vasos comunicantes que no tienes que hacer esfuerzos moralistas ni voluntaristas para llenar al siguiente se llena porque tú estás lleno y lo que te llena es el amor gratuito de un Dios que se dona en, en sacrificio para llenar tu vacío la undécima estación, un poquito de ella un poquito pues salto a la decimotercera y la decimocuarta. cuarta muy, muy bien, sí eh, Décimo tercera estación La Virgen recibe a su hijo Junto con las mujeres que estaban ahí José de Arimatea eh, Para sepultarlo ¿no? Entonces de nuevo es un encuentro Pero ya con, es una pietá Y la pietá la hemos contemplado Las muchas pietas que, que, que El arte cristiano ha reproducido Durante estos siglos ¿no? Entonces Podemos ponernos de nuevo en el corazón de esa madre que, que piensa con el cuerpo muerto de su hijo mientras lo preparan, mientras lo llevan, lo sepultan y ya se van a su casa para celebrar la Pascua. Hay horizonte, o ya se le ha muerto José, ahora se le muere su niño, su Jesús, ¿qué más le queda a la Virgen? No? Entonces no es difícil ponerse en asomarnos un poquito al, al dolor de esta madre y pensar a qué te agarras en qué crees si se ha muerto tu hijo y si se ha muerto el mesías si se ha muerto el hijo de Dios mejor que ella nadie sabe que este es hijo de Dios en qué crees en qué esperas y poder acompañar a la Virgen en ese y al tercer día el Hijo del Hombre resucitará, que había dicho su Hijo. O sea, lo que le queda a la Virgen es una palabra de su Hijo. Y este Hijo había dicho, el Reino de los Cielos se parece a un hombre que construye su casa sobre roca, la roca de la palabra. Y cuando está construida sobre roca, y no sobre sentimientos, o sobre costumbres, o sobre no sé qué, cuando está construida sobre roca, vienen los vientos, soplan contra la casa o las aguas y chocan contra la casa y la casa res resiste. ¿no? Pues María está viviendo esa, esa especie de pequeña parábola que, que dice Cristo porque está agarrada a la palabra de su Hijo y al tercer día resucitará. Y mirar el cuerpo muerto de su Hijo y muerto así y esperar... Es un acto de fe impresionante, es un acto de fe que no podemos ni imaginar, pero que sí podemos pedir a la Virgen que comparta con nosotros esa fe, para que esos sufrimientos nuestros que parecen que no van a terminar, esos sufrimientos nuestros que parece que no tienen sentido, esos sufrimientos nuestros o del mundo o de Ucrania, en los que parece que no hay ningún sentido, saber... Cristo ha resucitado, Cristo ha llevado todo eso a la cruz, toda Ucrania está en los hombros de Cristo que la iglesia lleva hoy a la Semana Santa. Ucrania y tantos otros lugares, ¿no? Entonces, la esperanza de María, para saber trascender, para saber llegar y para saber escuchar esa palabra de San Pablo en la Carta a los Corintios que dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe si Cristo no ha resucitado es un muerto más y está muerto y su vida con todos los milagros y todas las parábolas y todas las, todo está enterrada y somos los más desgraciados de todos los hombres por habernoslo creído ¿no? entonces este, este saber y si Cristo no ha resucitado estamos tan muertos como él y vamos al, al, al hoyo muy pronto, sin embargo, ¿cómo se agarra María a esa palabra? ¿Y cómo vive de ella? ¿Y cómo habrá sido el encuentro con él cuando resucita? Entonces, cuando nos toque ese momento mariano de muchísima oscuridad, oscuridad de Cristo, saber esperar con ella, saber esperar como ella, Perfecto, padre. Yo creo que ya está, ¿no? Yo solamente una cosa cuando llegamos a, al final al Santo Sepulcro, en la última estación, siempre decimos lo mismo. Nosotros no venimos al Santo Sepulcro a tocar piedras, ni a adorar mmm, un panteón, un mortuorio, porque el sepulcro está vacío. Ese es el spoiler. Y vive, y por tanto está aquí, y está en la Eucaristía. Y tenemos testigos, no hace falta ir a María y a las mujeres, tenemos testigos en la mujer de Monte Alto, en los misioneros de Ucrania, en nuestros hermanos al lado que están aquí y que nos pueden ayudar a testificar la fe. En la iglesia que está viva. Eso es.